Hola a todos y bienvenidos a Dansten, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy nos va a acompañar Alexa y vamos a trabajar con ella algunas skills de aprendizaje. Es una herramienta que es muy útil a la hora de practicar un poco las matemáticas u otras ciencias de interés. Así que no siendo más, comencemos. Podemos utilizar Alexa de diferentes formas. Puede ser con un Echo Dot de segunda, tercera, cuarta generación para trabajar con él. No es ningún problema. En este caso vamos a aplicar con un Echo Dot 3 que es el que tenemos aquí. Y como pueden ver, tenemos la aurola de color rojo. Quiere decir que en este momento Alexa se encuentra apagada. O sea que no se está escuchando nada de lo que estamos hablando. Entonces vamos a encenderla para empezar a hacer los diferentes juegos para practicar un poco. Así que Comencemos. Empecemos con el primer skill de aprendizaje o primera juego de matemáticas. Alexa, abre Practicar las tablas. ¿Qué tabla quieres practicar? La tabla del 4. Bien, vamos a practicar la tabla del 4. ¿Cuánto es 4 por 3? 12. Bien, ¿cuánto es 4 por 7? 28. Bien, ¿cuánto es 4 por 4? 16 Bien, ¿cuánto es 4 por 8? 32 Bien, ¿cuánto es 4 por 10? 40 Bien, ¿cuánto es 4 por 6? 24 Bien, ¿cuánto es 4 por 2? 8 Bien, ¿cuánto es 4 por 5? 20 Bien, ¿cuánto es 4x1? 4 por 1? 4 Bien. ¿Cuánto es 4 por 9? 36. Excelente. Te sabes muy bien la tabla del 4. Alexa, gracias. Con todo gusto. Bien. Como podemos ver, podemos utilizar esta forma para practicar o repasar cualquier tabla de multiplicar. Es muy práctico para todos los pequeños que están en este proceso de aprendizaje con las tablas de multiplicar. O sea que la podemos utilizar... En el momento de que queramos reforzar alguna tabla en especial, vamos a la siguiente skill. Skill número 2. Alexa, abre 1, 2, 3 matemáticas. Dar una buena acogida. Por favor, seleccione un nivel de dificultad. Fácil, medio o difícil. Fácil. Empecemos. Puedes cambiar tu nivel de dificultad en cualquier momento diciendo, Alexa, cambiar nivel. En un juego de dos jugadores, si Sebastián anotó 15 puntos y Camila anotó 9 puntos, ¿quién ganó el juego? Sebastián. Tu puntuación es 1. ¿Qué número es menor, 70 o 48? 48. Tu puntuación es 2. Si Sebastián tiene 17 años y Matías tiene 5 años, entonces, ¿quién es el menor de los dos? Matías. Tres en una fila. Solo se necesita siete más para ganar el bono. Tu puntuación es 3. Si Matías tiene 7 canicas y Sofía tiene 10 canicas, entonces, ¿quién tiene canicas menores? Matías. Tu puntuación es 4. Para. Gracias por jugar 1, 2, 3 matemáticas. Por favor, danos una reseña si te gusta nuestra skill. Bien. Como podemos ver, podemos utilizar esta skill a la hora de resolver algunos problemas matemáticos. Pueden haber sumas, restas, multiplicaciones, comparaciones de mayor o menor que. Entonces, es muy práctico. Y podemos ir subiendo el grado de dificultad a la vez que lo necesitemos. También es muy práctico para los niños que se encuentran en básica primaria y pueden ir avanzando cada vez en su nivel de matemática, O sea que es muy bueno utilizarla. Vamos a la siguiente skill. Alexa, abre, te sigo. Hola, ¿eres capaz de seguirme y marcar un nuevo récord? Solo tienes que ser capaz de repetir los colores que digo yo. Para responder, di, te sigo. Y después responde, vamos allá, rosa. Te sigo, rosa. Acabarás perdiendo la concentración. Allá voy, morado, rosa. Te sigo, morado, rosa. Sigue así, ahí va otra, rojo, amarillo, amarillo. Te sigo, te sigo, te sigo, rojo, Amarillo, amarillo. No pienso perder. Vamos. Negro, rosa, azul, verde. Te sigo. Rojo, negro, verde, azul. Te doy otra oportunidad. Te repito la cadena. Negro, rosa, azul, verde. Alexa, para. Gracias por jugar. Vuelve a probar cuando quieras. Bien, como podemos ver, esta es otra skill que nos permite mejorar la parte de concentración. Allí vamos a trabajar la secuencia en lo que tiene que ver con la parte de colores. Entonces es muy importante llegar y llevar muy bien esa secuencia. Cada vez va a ir aumentando más y más. Y la idea es tener una mayor retención cada vez que nos vayan indicando la, el orden de los colores. Entonces, es bien útil para mejorar la parte de enfoque y concentración. Vamos para la siguiente skill. Skill número 4. Alexa, abre loca memoria. Hola, ya en nivel 4. Te quedan dos vidas. No tienes ninguna caja misteriosa por abrir. ¿Jugamos? Eh, sí. Tienes que encontrar cinco parejas cometiendo los menos errores cinco posibles. Veamos. Dime un número entre 1 y 10 para empezar. 2. 4. 1. 5. 6 7 7 9 Atención, has cometido más de dos errores. 1 9 Alexa, para. ¡Hasta luego! Bien. Con esta skill podemos manejar algo como una especie de concéntrese. Es juntar parejas. En este caso no va a ser ya la parte de colores ni nombres, sino de sonidos. Que vamos a trabajar mucho la parte del oído. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando que a través de un sonido se parezca a través de una serie de números. Puesto que están organizados de una forma tal que cada número le corresponde un sonido diferente. O sea que es. Muy, muy práctica utilizarla para trabajar un poco el oído. Vamos con la skill número 5. Antes, quiero aprovechar para invitarlos a que si les está gustando el video, compartan este video para las personas que quieran seguir aprendiendo a utilizar más estos dispositivos eco para que sean mucho más útiles en toda la parte del hogar y también la parte educativa. Ahora, continuemos con la skill número 5. Alexa Abre calculadora mental. Bienvenido a la calculadora mental. Di ayuda para saber cómo jugar. O di empezar seguido del nivel de dificultad con el que quieras jugar. Fácil, medio o difícil. Comenzar fácil. Comenzando partida de nivel fácil. Empezamos. 37 menos 13. 24. 24 por 2. 48. 48 menos 14. 34. 34 menos 13. 21. 21 menos 14. 7. 7 más 16. 23. 23 más 19. 42. 42 entre 2. 21. 21 más 9. 30. A para. Partida suspendida. Hasta la próxima. Bien. Como podemos ver, esta es otra forma para ejercitarnos en diferentes cálculos matemáticos. ¿Aquí qué podemos ver? Que se combinan diferentes operaciones dependiendo del mismo número. De suma, restas, multiplicaciones, divisiones. Aquí tenemos una combinación de operaciones. Aquí tenemos que estar muy ágiles y ya tener un conocimiento un poco más fuerte en las operaciones básicas. Entonces, es muy práctica y pueden subir el grado de dificultad. En este caso, lo trabajamos a un nivel fácil, pero lo podemos ir subiendo a la medida en la cual nos encontremos. O sea que también les puede ayudar mucho en toda la parte, tanto para básica primaria como para secundaria. Ahora, continuemos con la sexta skill. Alexa, Abre, sumas y restas. Pasémoslo bien con las matemáticas. ¿Quieres jugar con sumas, restas o ambas? Eh, sumas. Juguemos con sumas. ¿Cuál es el número más alto a utilizar en las operaciones? 10. ¿Cuál es el resultado de 8 más 10? 18. Has aceptado. ¿Cuál es el resultado de 2 más 10? 12. Has acertado. ¿Cuál es el resultado de 8 más 9? 17. Has aceptado ¿Cuál es el resultado de 3 más 4? 7. Has acertado. ¿Cuál es el resultado de 5 más 7? 12. Has acertado. ¿Cuál es el resultado de 5 más 1? Alexa para. Gracias por jugar. Bien, aquí que podemos ver con esta skill. Aquí podemos trabajar un poco la parte de sumas y restas de una forma más básica y de un poco más puntual o combinando con sumas y restas. Podemos combinar operaciones de unas con otras. Esto nos permite mucho para fortalecer esas primeras propiedades matemáticas o aritméticas. Ahora, para cerrar, quiero invitarlos a esta gran skill. Esta skill se conoce como batalla de números. Así que quiero que, por favor... Se concentren mucho en este juego porque sé que les va a agradar mucho. Vamos entonces a abrir esa skill. Así que cerraremos el video con esta última skill. Alexa, abre skill Batalla de Números. Bienvenido. Coge algo para apuntar y anota un número secreto de tres cifras que no se repitan. Yo haré lo mismo. Jugando por turnos, tú intentarás adivinar mi número y yo el tuyo. Si quieres escuchar las normas, di, ayuda. Si ya sabes jugar, para comenzar, di, nueva partida. Nueva partida. Recuerda, lo último que dije fue, si quieres escuchar las normas, di, ayuda. Si ya sabes jugar, para comenzar, di, nueva partida. Alexa, ayuda. Jugaremos por turnos. Primero, tú intentarás adivinar mi número de tres cifras y yo te responderé cuántos dígitos has acertado en una posición correcta, es decir, el número de muertos, y cuántos dígitos has acertado pero en posiciones erróneas, es decir, el número de heridos. Luego, yo intentaré adivinar tu número y tú tendrás que responderme con el número de muertos y heridos. Por ejemplo, si mi número es el 123, y tú preguntas por el 165, te diré que en tu intento hay un muerto porque has acertado la primera cifra pero ningún herido, después es mi turno, si tu número es el 789 y yo pregunto por el 912, no habré obtenido ningún muerto, pero sí un herido porque la cifra 9 está en tu número, pero no en la posición que yo pensaba, recuerda, lo último que dije fue, si quieres escuchar las normas, di, ayuda, si ya sabes jugar, para comenzar di, nueva partida, nueva partida, Iniciando nueva partida. Es tu turno. Intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es? 173. En el número 173 hay 0 muertos y 0 heridos. Una vez estés listo para finalizar tu turno, di acabar turno. Acabar turno. Es 204 tu número. Por favor, respóndeme únicamente con el número de muertos. Es decir, ¿cuántas cifras he aceptado en su posición real? 0. Ahora dime por favor el número de heridos en 204. Es decir, el número de cifras que están en tu número secreto pero en una posición distinta. 1. Es tu turno de nuevo. Intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es? 247. 246. El número debe tener tres cifras. Por favor, inténtalo de nuevo. 246. En el número 246 hay cero muertos y dos heridos. Una vez estés listo para finalizar tu turno, di acabar turno. Acabar turno. Es 396. ¿Tu número? Por favor, respóndeme únicamente con el número de muertos. 1. Ahora dime por favor el número de heridos en 396. 0. Es tu turno de nuevo. Intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es? 651. En el número 652 hay 0 muertos y un herido. Una vez estés listo para finalizar tu turno, di acabar turno. Acabar turno. Es 175 tu número. Por favor, respóndeme únicamente con el número de muertos. 1 Ahora dime por favor el número de heridos en... 175. Cero. Es tu turno de nuevo. Intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es? Si necesitas más tiempo para pensar, por favor, di. Más tiempo, para que no me acabe cerrando. 724. Recuerda, lo último que dije fue. Es tu turno de nuevo. Intenta adivinar mi número de tres cifras. 724. 724. Las cifras del número deben ser distintas entre sí. Por favor, inténtalo de nuevo. 724. En el número 724 hay dos muertos y cero heridos. Una vez estés listo para finalizar tu turno, di acabar turno. Acabar turno. Es 370. ¿Tu número? Por favor, respóndeme únicamente con el número de muertos. 1. Ahora dime, por favor, el número de heridos en 370. 0. Es tu turno de nuevo. Intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es?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 Cero. Si necesitas Cero. más tiempo para pensar, por favor di, más tiempo, para que no me acabe cerrando. Cero. Recuerda, lo último que dije fue, es, 190, ¿tu número? Cero. Por favor, respóndeme únicamente con el número de muertos. Cero. Ahora dime por favor el número de heridos en, 190. Cero. Es tu turno de nuevo, intenta adivinar mi número de tres cifras. ¿Cuál crees que es? 824. Has ganado. Enhorabuena. Efectivamente, mi número era 824. Por favor, di nueva partida para jugar de nuevo o salir para terminar. Alexa, para. Hasta pronto. Si te ha gustado jugar, por favor valora con 5 estrellas esta skill en la app de Alexa. Muy bien. Esta skill nos permite jugar a partir de probabilidades la cantidad de números y empezar a ir descartando posiciones. No olviden que ella dice que la parte de los muertos es la parte de la posición correcta y la parte de los heridos es el número pero en una posición que no es. Se empieza a ir jugando con cada una de las posiciones y ustedes van descartando en la manera que ustedes van encontrando. Por ejemplo, en este caso es la primera vez que le gano al eco. Entonces es importante que... Utilicen un papel para empezar a hacer cálculos. En este caso, le pude ganar con este número. No pude definir el 345. Con esto, podríamos dar por concluido esta parte de skill de Alexa. Antes de, de terminar, quiero, por favor... Alexa, despídete de los genios. No deben olvidar suscribirse al canal Danstein. Si no lo han hecho, y activar la campanita